Dan por regalado los 100 millones. Increíble. Este país está del carajo. Lo único que yo lamento de eso es no haber tenido una orquesta que estuviera incluida ahí. Bueno. El, regalado. Eh. Yo voy a tener que reclamar lo mío. Cuando yo estaba muchacho, nosotros hicimos un convite que ¿Sí? llamaba Los Rompetablas. <risa> y. Sí, 100 millones. Sí, de hay pesos. Algo te, te y desde entonces mal pasado las vidas. <risa> de ahí debió caerle algo a los Rompetablas. Porque... No fueron 5, ni 10, 100. Yo recuerdo. Ahí está Dali Díaz, Franklin Díaz. Es que es eso? Que sea la mía. Inventando. Esa la Bueno señores, el rechazo a la decisión que tomó el plan social de la presidencia de regalar o dar por perdido 100 millones de pesos que habían sido entregados a unos 70 artistas y sus equipos de trabajo se ha expresado en las redes sociales con la etiqueta Tony Renuncia. José Francisco Peñaguaba, Tony, encargado del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno de Luis Abinader, anunció ayer que por recomendación de Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas, rescindía los contratos suscritos en diversos, con diversos artistas por 103 millones, ah, pues son más, 217 mil pesos para regalarle el dinero como apoyo solidario. Hasta las 4 de la tarde de este sábado, Tony Renuncia había alcanzado más de 2.000 publicaciones mayoritariamente de rechazo. Peñaguaba puntualizó que algunos de los artistas ya habían grabado las presentaciones las cuales serán transmitidas al pueblo e informó que el gabinete mantendrá el fondo para apoyar a los artistas que los requieran. Atribuyó el ruido a la desinformación y a la mala intención de sectores interesados. Francis. Bueno, miren, yo no sé si, si pedirle que, que más que, que estuviera hoy en, en la discusión que el gobierno da como por regalo 100 millones de, de pesos, que se mantuviera el concepto que se usó al principio de apoyo a los artistas. Creo que menos lesivo, menos incómodo que escuchar el regalo, porque pareciera que entonces no tenía sentido desde el principio hacer tal, tal aporte. Pero en la condición que estamos como país de reclamo constante, de transparentizar el gasto, de, de hacer inversión valedera, cómo ahora se engrampan en una discusión, luego de la acción que todos la vimos bien, aunque faltándole alcance a más allá de los demás artistas que todos reconocemos. Criticábamos que no estaban los hermanos hierro, constantemente produciendo, constantemente llevando arte y cultura, y que la han mal pasado porque el ámbito de acción está limitado por pandemia. Todo eso es entendible. Pero de ahí a encharcarse, a echar para atrás un contrato que a la vez, de la única manera que el contrato entre partes se echa hacia atrás, es si hay una sentencia o por mutuo acuerdo de las partes. Eso no requiere mayores estudios, ni mayores referencias, ni nada. Pero viendo el gobierno de Luis Abinader del cambio. Creo que han necesitado emplearse a fondo, en detalle, un buen, y tienen a Prebó ahí, que tiene mucha experiencia sobre presupuestos, sobre gastos, sobre tales, pero le está faltando, me parece, un cuerpo jurídico, un cuerpo de abogados que oriente hacia una mejor hacia un mejor uso y por lo menos que den una mejor cara, porque esto es un ruido innecesario y pone entredicho también a todos esos artistas que recibieron en principio este aporte y que este aporte es por, un, por una situación como lo, hemos, como lo ha recibido el pueblo. Yo no lo he recibido, nosotros no lo hemos recibido, hemos estado trabajando. Y que yo he dicho que ha necesitado el, el, el, el gobierno también mirar hacia los servidores eh, de la justicia, en este caso los abogados, que no todos los abogados están en, en condiciones. Entonces, a esto le ha faltado mayor comprensión de cómo se puede utilizar un dinero del plan social y cómo se puede distribuir sin que esto cause tanta roncha. Pero me parece. Que no es tuyo. Me parece. Que esta última fórmula de dejar. no nos da ninguna explicación certera a que se haya tenido una acción como positivamente en principio se había planificado. Claro. Ahora no tiene el contrato y ahora no se justifica el dinero. Deja entre dicho bueno. a los artistas. Gracias, Francis. Yerian. Miren, con relación a eso, primero se dijo... Se barató el asunto. Primero se dijo que era una ayuda. Todo el mundo lo recuerda. Después era un contrato. Bueno, el que el que también lleva anotaciones de las cosas. Se dijo primero que era una sí, ayuda, ¿verdad? Sí. Cuando se amó el rebú, que la gente reclamó sobre 100 millones en ayuda, entonces dijeron que no, que era un contrato eh, para fiestas a futuro, pero que se iban a pagar ahora. Luego de, esas, eh, de esa segunda metida de pata, entonces dijeron, no, vamos a rescindir los contratos, pero el dinero ya lo vamos a dejar por entregado por regalado. La tercera metida de pata. Y entonces, eh, como todo aquel que tenga, no dos, sino un dedo de frente, puede entender, este caballero le estaba mintiendo al país con la anuencia del presidente de la República que sabe lo que estaba pasando y que hasta ahora no ha dicho nada. Incluso cada vez que publican algo en Twitter le dicen, ¿y los 100 millones? Cada vez que publican algo sobre otra cosa, le están preguntando al presidente y a todos los funcionarios y a todos los periodistas, hábleme de los 100 millones de pesos porque a la gente no le gustó. Debieron echar para atrás todo y pedirle a esa gente que devolvieran ese, ese, ese dinero. De hecho, no debieron ni siquiera entregarlo. Porque además de que fue una mentira, fue un tigeraje, también lo hicieron eh, contrario a la ley. 340-06 de compras y contrataciones. O sea, además de, de ser algo lesivo, imprudente, también algo ilegal. Y se le permite a este señor, por eso ustedes vieron que el fin de semana se hizo tendencia en Twitter, a lo que el presidente le tiene miedo a Twitter, el Tony renuncia porque la gente le está exigiendo que, que renuncie, pero el presidente debe destituirlo por, por este desatino desafortunado. Ahora bien, con relación a eso, ¿qué es lo que ha pasado a propósito de lo que decía Francis? El propio encargado de presupuesto, Rijo Presbot, había dicho que no había dinero para cuestiones de fiesta en la República Dominicana y este caballero, Engelbert Landolfi, que es el asesor artístico del presidente de la República, ha, eh, ha trascendido que hubo un bochinche entre ellos dos y él le dijo, eso va y de ahí los 100 millones de pesos. Porque ese grupo que ustedes ven, que la mayoría de los que ustedes ven que recibieron los, los, el dinero son de la gente de Angel Landolfi, el asesor artístico del presidente de la República, que es el esposo de nada más y nada menos que de Miriam Cruz. Imaginen, que era él el que estaba llevando todo este grupo de gente que lamentablemente, en, en cierto... En cierto pero, ¿qué, en, ¿qué ¿Entonces que digo, tenemos que ¿qué reorganizar que digo, el ¿qué plan? dijo eso? Va. Landolfi. Ya, pero bueno, a quién se pero, lo dijo. Es lo, que ha es lo que ha trascendido No, no, a Peñaguaba no Porque hubo, hubo, ha trascendido Que hubo una especie de discusión entre ellos, ¿Entre ellos De quién? que no había dinero para esto Y que supuestamente les reclamó que sí Pero tú te refieres a Peñaguaba y él No, no, a, no? a Andolfi al presidente al, al, al, al sistema ah bueno a, en, en, el, en este caso A Presbot pres a, a pres Que hubo peque, un pequeño cruce entre ellos dos ahí Y de ahí ustedes ven la forma Improvisada Pues mira, será. yo creo que debemos de ser justos aunque Tony lo ejecuta, Landolfi es el, el responsable. No, no, el pero, no. El no, responsable no, no, es el responsable presidente, es el no, presidente no, no, de la no, no, espérate, espérate, Tony Peña. Peña de, no, no, pero claro. Ustedes saben de artistas. Me imagino que el presidente está dándole la confianza. Ellos meten las no, patas. Pero venga, no, es la no, no, no, no. Que no. Danilo no sabía lo que estaba pasando Entonces, con su familia. Entonces, si a ti te dicen, no, tírate no, por el mar, bueno. tú te vas a tirar. Carolina. No, no, espérate, bueno. espérate. Car no, estos funcionarios, yo he dicho desde el principio. Está bien. Que, Está bien. Que, bien. Mira, bueno. yo he dicho desde el principio, qué bueno que aparezcan estos, estos conatos de, de, de estupideces para que el, el presidente Luis Abinader se desprenda temprano y no a cuatro años que Mira, no tienen nada en la cabeza. No hay Delante. nada que justifique lamentablemente aun él sea el que esté al frente y no haya tenido nada que ver, suponiendo que sea eso, él es el que dirige esa institución ah. y todo lo que pase ahí Peña es el responsable y recaerá sobre él. En un país donde se respetaran las instituciones, donde se respetara a la gente, ese señor hubiera renunciado, el presidente ya estuviera eh, cancelándolo, moviéndolo, quitándolo claro. del plan social de la presidencia. Estamos hablando, señora, de una institución tan eh, que tiene que ver de manera tan directa con el ser humano, con los dominicanos, que da esa ayuda, que brinda ese soporte, ese soporte económico de, de, de ayuda, de solidaridad, a los ciudadanos. Entonces, en la situación que nosotros tenemos como país, que se cometan este tipo, no sé si es estupidez, burrada, eh, que haya sido manipulado, lo que usted quiera, pero estuvo mal, quedó mal la institución y quien la dirige en estos momentos. Desde que inició este escándalo con el tema de, de los 100 millones de pesos, que primero era un contrato, que desde el principio se vio como que había algo raro. Entonces, luego tenemos el tema de que ahora son regalados. Para poner a la gente eh, clara, eh, aunque, se, aunque saben ah, que el plan social de la presidencia es la que da las fundas de comida, es la que da asistencia, vamos a poner, muchachos, ahí en pantalla, cuál es la misión, qué es el plan social de la presidencia, cuál es su función, si es para regalar millones de pesos a los artistas adinerados. ¿Quiénes son? Eso es el Plan Social de la Presidencia. Es una institución dirigida a suplir las necesidades de alimentación, salud, techo y educación a sectores y personas que viven por niveles, eh, por bajos de bajo, de bajo niveles la de nivel pobreza. De Seguimos. ¿Cuál es la misión del Plan Social de la Presidencia que dirige el señor Peñaguaba? que ha causado este escándalo, independientemente de todo lo que hay detrás. Hay un escándalo y una situación muy incómoda para todos los dominicanos. Su misión es asistir en las necesidades primarias de alimentación, salud, techos, techo a sectores vulnerables y personas que están por debajo de la línea de pobreza. Su visión es mantener la credibilidad, eficacia, Francis. No podemos nosotros querer entonces eh, ayudar a Guava. Eficacia. No, no, no, no. Eh, espérate, no, no, yo no estoy ayudando a ningún guagua, pero deben incluirse todo lo que cometieron Eficacia Y la autoridad moral no, no, asistir no, no, oportunamente no, no. a las personas necesitadas. O pero sea, es, óyeme, es que son demasiados ingredientes. Cuando tú pones en contraste lo que es Después, esta eso? institución y lo que ha sucedido, y ver lo que pasó. Yo, eh, defendiendo lo indefendible. No, no te que no, no, tú defendiendo, sino que de alguna forma que no, ver no, no, no, que Para que se incluya todo el que va a la mano a Peña el responsable, el responsable directo es él. Debió de empanta, empantalonarse y decir, no, sí. yo no me voy a someter a eso. Háganlo claro ustedes. Sí. Yo dejo esto. Yo dejo Señores, claro. estamos hablando no de una institución. Correr. Qué es que lleva de la mano a los más necesitados, ¿Qué pensarán esa gente? Que el, escucha esto, amado, ¿Qué pensará esa gente que el, el, el, el, plan social debe de darle ayuda, que se están cayendo muertos en sus casitas, que no le ha llegado ningún tipo de, de apoyo económico o de comida y que vean que le están dando a Moza La Para, a Eddie Herrera, a Miriam Cruz. A Johnny Ventura, sí. a esos artistas millonarios, pero, pero por mi Dios, alfa. eso es una cosa de loco, descarada. ¿En dónde estaba este señor? Al alfa. Al alfa, Al alfa. gente que hermosa la para, la insuperable, burlándose en las redes sociales de los demás artistas y de los dominicanos que reclamaban, bailando y diciéndole que el cheque, que se yo qué. Adiós, ah, pero así no. Mira, Hay que guardar la forma. Bueno. Está muy bien de tu posición. Bueno, espérate, Francia, Francis, espérate. espérate. Pero mira, espérate, pero espérate, espérate aguántate. Vamos al vamos vamos debate. En el, debate, exacto, en el, debate. Exacto. En el debate. Ah, ah lo pero lo lo yo pensaba que el tema de Carolina. Le, le toca to Amado. Ah, mira, sí. mira. Mira, oye. Yo le voy a plantear, yo le voy a decir solo dos cosas. Yo voy a decir solo dos cosas con relación al tema. Primero, nosotros tenemos en el país Policía Nacional, tenemos médicos tenemos enfermeras, tenemos ministerios públicos, tenemos maestros, tenemos abogados, y un conjunto de sectores que son gente sacrificada y que se han sacrificado más de la cuenta durante todo el proceso de la pandemia y de la crisis sanitaria que ha arropado al mundo y que a nosotros también, sobre todo policía, médicos, enfermeras, paramédicos, eh, eh, eh, personal de los hospitales, etcétera, etcétera. Esa gente arriesga su vida día tras día y le pagan un sueldo de miseria. Entonces, esa, ese, eso, esos sectores, si hubiesen sido beneficiados por una decisión del gobierno, yo pienso que todo el mundo se hubiese callado o por lo menos hubiese dicho que estaba bien, una gran parte de la sociedad. ¿verdad? Lo otro es que aunque la culpa ajena no justifica la nuestra, o sea, lo mal hecho ajeno no justifica lo nuestro. Una de las razones por lo que la gente ve con ciertos niveles de aceptación la, eh, la corrupción y los actos eh, corruptos que pueda re realizar el área privada, por ejemplo, eh, es precisamente porque con acontecimientos y situaciones como esta, la gente dice no hay equilibrio en el reparto de las riquezas nacionales. Entonces, solamente un grupito, que son los que menos necesitan, los que más tienen, las reciben y yo no recibo nada que la necesito más que todo el mundo. ¿Qué voy a hacer? Lo que me, lo que me planteen para ganar, para poder eh, completar mi sueldo. Y por eso ustedes ven que hay mucha gente que la corrupción se la pasa por el forro. Precisamente por eso. Eso que hizo Peñaguaba, de acuerdo a la definición del Código Penal, es prevaricatio prevaricación. Y la prevaricación es un delito. Lo están sometiendo ya. Ojalá, ojalá. Y lo, y lo citen. Y, y ¿Por qué? Porque el presidente debiera pedir disculpas si él aceptó esa, ese desaguisado de un eh, señor como Tony Peña, que nunca ha servido para nada, que nunca ha hecho nada. Sí, claro, pero búscalo, búscalo que hizo durante el gobierno de Hipólito. Los escándalos en que se vio envuelto. Sí. Tú no te acuerdas. En los consulados en Nueva York. Exactamente. Oye, me estamos hablando de un perro huevero. Ay. Y el perro huevero aunque le quemen el hocico wow. Pasen buen día. Francis. Francis, ah, si respondió bueno, ahora, ¿verdad? Mire. fue. No, no, no se me ha ido. Lo he dejado eh, porque veo ya, que hay mucho. Perro contra el presidente de la República. Claro que sí. Emitir. Él es responsable de la administración pública y de lo que pasa en la administración es que, pública. Por eso es que hay que separar. Mira no. una cosa, eh, con el tema de aquí, de, del ayuntamiento, lo voy a traer a colación. Yo decía, y mi y mi consideración... Hay que sobre... averiguar si lo nombraron asesor de Psiquiopo. No, no, no, era, no. Es lo único que me, no, que no, me no, explica no. a mí que tú metas el tema del ayuntamiento claro, en esta vaina. Para que no, no, es para, que, es para diferenciar una, okay. una, un fondo que está destinado para una cosa y usarse para esa cosa a diferencia de un fondo que está destinado para otra cosa y usarse entonces para pagarle a los artistas. Es una gran diferencia. Sí. Pagarle, una. Y además, pagarle, además, además, pagarle. lo que trato de deslindar que en las condiciones de estadista que presenta el nuevo gobierno, y vuelvo y repito, y estoy de acuerdo, que se sigan dando y sigan apareciendo estas debilidades, porque siempre los individuos que no tienen nada, como tú dices, en la cabeza, meten la pata de inicio muchas veces en los gobiernos. A veces al final duran mucho esos males que hasta darnos cuenta. Tú me está dando la razón a mí. El Pero claro que de sí. meter la pata y no tiene decir, nada en la cabeza. O sea, yo eso razón. yo no voy a discutir ahora. Individualicemos responsabilidades para no englobarlo todo al presidente cuando se le está dando la oportunidad de que cada individuo que está ejerciendo un ministerio, porque así se plantea que el Estado... Desarrolle sus actividades. Pero qué es lo que quiere decir? ¿Que el presidente no es responsable? No, espérate. ¿Hasta dónde es responsable? Pero explica, porque está dando muchas vueltas para llegar a. No, no sabes, para nada, tú para tú nada. Óigame una cosa: es que Dí, a la fecha. Sí, yo estoy de acuerdo con que se dieron no, no, cuatro y ya. No, no, sabemos no, no, que tú estás desordenado. no. un no, de Vinicito. No. No, no, no, no. No, no, no. Yo, yo, sí. no quiero, yo no quiero creer que, sí. que esto sea un discurso tautológico. No, no, no. no eh, para nada, no, para no, nada. No, Mira, no, no. no lo he visto. El, lo mandé a WhatsApp. Pero el, óyeme una Benicito, cosa. Óyeme lo una mandé cosa. a WhatsApp para que ustedes vean. Que dice él que le entrega de esos 100 millones ni es ilegal, que lo es, ni es inmoral, que lo es. Pero ven acá, pero Ahí yo, Entonces, yo lo mandé al ah, WhatsApp. Lo mandé al WhatsApp, muchachos. Sí, pero óyeme una cosa. Ay, ay, ay, ay. Yo no puedo preguntar que me. Ustedes ¿sí quieren que yo le explique o lógico? me van a. No, no, no. O no el el lo explique. ¿Qué es lo que tú vas a explicar? No no, explicar. No, no. Vemos no. que tú estás de ese lado ya. No, para eh, nada, para claro. nada. Eh, respétame un poquito favor. mi posición. No, pero no te la respeto. No, pero no me mira pueblo, lee eso. Dice Vinicito, muy injusta la tendencia. Decisión de ayudar artistas contratándolos sí. para conciertos. No fue decisión personal de Tony Guaba no fue, fue decisión eso. del gobierno. Dice él: decisión no que bien. en medio de crisis de COVID, ¿verdad? que ni es ilegal ni es inmoral. Tiene Uy, sentido. Bro, pero pero qué cachaza tiene Vinicius. No lo que pasa es que. Mira, definit definitivamente. Tiene Definitivamente, mira, mira esta la gente está cercana al gobierno. Sí, claro. Mira, eso es lo que dice. Eh, la cuestión es todo. ¿Cómo que se dice? El el lucubrando. Lucubrando. Sigan ahí. <risa> que lubricar otra cosa. Sí, que lubricar <risa> otra cosa. Porque creo que ustedes se apasionan ya directamente a un tema ah, que no sabemos que hay una torpeza en el planteamiento hacia la sociedad de qué fue lo que sucedió y yo lo dije no, desde el principio hay torpeza en el planteamiento claro no hay mala intención en el manejo de 100 millones de pesos que se los regalaron bueno a es que yo me resisto eh, a pensar eh, con un tigueraje es que yo me resisto a pensar que todos esos artistas beneficiados sean un tigre y ladrones que no se ha dicho no, eso nadie de ha dicho que eres. son tigres, tigres. no lo que hemos dicho es que no lo necesitan porque son ricos porque están jugando. no me quiero ustedes están diciendo que esos artistas se han no, estamos no hablando sector la forma la de sectores de sacrificados. De sectores necesitados. Déjate de cuento, no, no me saques la, no, no no saque la procesión por otra espérate, calle. Que, que tú lo que quieres no. es justificar una no. vaina injustificable. Mira, los no sectores, me saques la procesión los sectores, por otra calle. Adiós, los carajo. sectores necesitados. Yo no he dicho esa vaina. Los sectores necesitados. Oh, necesitados. Esos no son sectores necesitados, están, Francis Rodríguez. Francis Rodríguez Sánchez. Esos no son sectores necesitados. Tarjeta Mastercard. Los sectores el gobierno sí. lo está atendiendo, el gobierno lo está apoyando, el gobierno lo está... Con 1.500 pesos. Oye, yo oye, estoy convencido ah, con que algún pesos. cheque de eso tiene oye, que tener el nombre eh, de Francis, si no hay otra explicación. Eh, con 1.500 bueno, pesos al pueblo, mi que es no el artista. Pues yo Mira, eso podríamos nosotros des, dilucidarlo Ajá. en la justicia no, si tú me, quieres. No, tome, no, no, con, no, conocimiento de que yo estoy recibiendo <ríe> nada. Yo no, no digo, es para que me, yo, yo, me evalúen. Yo estoy en, Ahora, yo, yo lo, lo que, no que quiero decir es. Yo estoy lubricado yo que, <ríe> eh, Ese discurso está autológico no. tuyo de repetir lo que, lo que dice Benicito, sí, no, Es lo pero, que tú estás diciendo aquí, justificando no, no, no, no. la entrega ilegal. Mira, tú y eres prudente, que traes el, el tema de Benicito, pero yo no he visto Twitter de nadie. Te voy a dar un yo, dar. Te, yo te lo estoy presentando ahí? No, no. No. La entrega ilegal es decir que, tú, e que yo hablo por boca de, de, 100 de otro millones de pesos. Aquí yo he demostrado de los en los años Ahora que yo acá. tengo en este programa, ustedes pueden decir que yo hablo por boca de otro No, no, no, no, no eso yo no es dicho imposible. Eso. Nadie, estoy diciendo en función nadie de ese se atreve sentido. a decirlo y si lo dice, dice yo salgo a defender Bueno, entonces Oye, ustedes se están llevando hacia un terreno de una lógica que hasta dejan entrever que los artistas. Se han complotado, es decir, se han hecho un complot uh -huh. conjuntamente con Tony para recibir ese dinero. Pero ven acá. Señores, se si han Cruz, planteado que la necesidad... Cruz, no, ¿Cuánto no tenía? hizo campaña por el PRM. No lo hizo. Pero por. Jacqueline Esteves no lo hizo. Diomari. Diomari la lo hizo. Pero es una cuestión que tenemos ¿Eh? nosotros que pero analizarla ninguno. en conjunta ah, dimensión. Ninguno. Pero ha no dicho podemos nada decir. Pero no podemos Parte de un ¿Eh? plan. Dije que, que, que al otro día lo gastaron. ¿Eh? Yo y le le de a a que ya dije que tenían no fiesta preparada. Pero ¿Cómo tú lo gastas de un día para otro? No, señores. Ah, bueno, comprando No han dicho esta boca es mía. Ninguno referirse a la canción de Diomari. Devuelve esos cuartos. No los compras. A la parte. De, no, esa, no, de esa uno, tentativa de no te trama. Ustedes han querido decir verdad? que esto es una trama entre artista Tony y el, y el asesor. Yo desconocía que había un pero asesor. Pero que el asesor, si sí, Landolfi. Mira eso, Francia. Landolfi. Eh, Entonces, Angel Berlandolfi, el asesor oye, artístico, oye, cosa, que es el esposo de la Ha habido Cruz. una torpeza, oye. y lo reconozco de parte de esa institución oye, torpeza, y en la llama. forma... Le en que torpeza. ellos no supieron canalizar los servicios hacia los artistas. Eso es lo que hay. Oye, ilegalidad. legalidad. demuéstralo. Si, como si peña, peña. Oye, si Tony Pero Peña fuera un primera base, tú que sabes de pelota, si Tony Peña fuera un primera base y se le caen tres pelotas en un juego, lo sacan de una vez. Porque mira, primero no dijo que eran unos contratos, después que era... Un regalo. Un regalo una ayuda, bueno, Una ayuda. Ya... Claro, eso eso no hay discusión. Metió no la pata tres veces no consecutivamente. Si fuera la primera base, esa. lo sacan. Y, y, y yo estoy en desacuerdo que ahora digan que se, que se, que se dan por, por regalado. Y no se de hay llamada, En el día de hoy... vamos a ver, lo llaman. Ahora es un error. Será emplazado en el día de hoy. Buenos días. Quieres que parir este programa. Aló, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Ah. Le habla puro de la Cruz, de, la de Francia y me conoce, yo llamaba mucho allá. Sí. puro. Ok. Que okay. Ahí, Adelante. Eh, a ver si me hacen un favor de que eh, le digan al Ministerio de Industria y Comercio que no quiere ni darnos la carta de liquidación, sí, ni dar la certificación, okay. ni han pagado de, eh, el mes pasado, ni pagar el día. En Eso es que es ahí. Sí, es cierto. En Industria y Comercio, bueno, que desvincularon Marta... un paquete de gente y no han querido darle la carta. Martín Pantaleón lo que le corresponde. me Cállate, parece que Martín Pantaleón el y comercio eh, colega Martín Pantaleón carta de separación, ¿no? sí, eh, de eso es una práctica y hacen que se pierdan muchas veces los plazos de los sí. para reclamar esperando, confiado en que la desvinculación ellos pueden ir a reclamar lo que establece en la ley 4108 Martín Pantaleón yo hago el llamado puro, él conoce a Puro también y yo lo conozco deben ser un poquito cuidadosos y hito que dio muestra de ser un hombre correcto, no como Tony, que se desvía, entonces debe dar una muestra de... La primera Mira por dónde va el ahí. tema. La primera vez que fue de ah, ir no digo y no pasa de la... Con la... El hombre no, de la eso fue solamente una promesa. Vayan a ver el combustible cómo está. Él dijo que aumentó por, por la vacuna del sí, COVID, que, que ya que llegó. Que aumentó el combustible por la vacuna. Bueno, mire muchachos, vamos señores. a poner la información que en el día de hoy, lunes, se estará emplazando al señor Peñaguaba, se estará emplazando hey, al, al Contralor de la República. Exacto. También se estará emplazando. Eh, eh, vamos a ver. Para recuperar ah, los 100 sí. millones bueno, a ellos, no. Regalados a los, artistas Según dice el señor de la Rosa Tiburcio Que es el presidente o director de, sí. de ADOCO sí. Que es la alianza por la, eh, dominicana, dominicana de, Contra la corrupción con, Oye lo que él da, eh, eh, Un dato pecaminoso que él cita En lo que se ha dado detrás de esto uh -huh. Dice el, el lunes reemplazaré Mediante acto de Aguacil Al coordinador del gabinete de políticas sociales Al señor Guava El director y, eh, de presupuesto y contralor para que procedan a recuperar los 100 millones de pesos regalados a artistas, escuchen este poquito, vinculados a, al asesor artístico Angel Landolfi, que es donde se entiende sí. que ahí están eh, los amarres. El eh, nudo gordiano está ahí. Claro que sí. sí. Que, sí. que lo se lo le dio diciendo. a gente vinculada y cercana a él, y que de alguna forma habían algún tenían algún tipo de compromiso, era, que no que debían de cumplir la, compromisos de, de un campaña. un como el que estamos iniciando eh, o viviendo, que las instituciones hagan su trabajo. ¿Por qué llevarle a que el presidente tiene que tomar una medida? Con esta simple acción se van a ir corrigiendo los desvanes y las locuras que puedan mostrar los funcionarios. ¿Qué es lo que yo aspiro? Bien. No el show mediático, el verme diciéndole, ladrón, como han hecho muchos comunicadores que se, que se desplayan diciendo cosas. Ah, las pero, instituciones pero, ah, bro, es no lo una revisión. Te Yo te decía antes de, de tener cuidado con decirle pero la pero droga claro, a la gente. Pero nunca, eh, nunca mira, vamos, dije eso. Eh, yo, nunca dije eh, eso. Eh, yo nunca dije eso. Eh, no, no, sí. Y Fulano es el culpable. Fulano, no, no, no, ah, pero ahora a, la historia nunca, es nunca, otra. No hay pueblo. Nunca. Míralo ahí. Pues. Vamos a recordarle la pregunta ahora, a los amigos. La indelicadeza de Danilo está La pregunta del día. Se están buscando a los hermanos y a las esposas del día, déjeme decir la pregunta del día, ustedes dos todo. jóvenes. No, no, no, no. ¿Cómo valora usted que el gobierno haya decidido regalar no 100 millones